Servicio Nacional de Aprendizaje Sena, Centro Agropecuario La Granja, Espinal, Tolima, Colombia. El tecnólogo en producción agrícola se encarga de planear, organizar, dirigir y supervisar los procesos productivos agrícolas con criterios de sostenibilidad, calidad, pertinencia e integralidad. Obtiene material vegetal de propagación que cumpla con las condiciones técnicas del cultivo. El Centro Agropecuario La Granja, además de ofrecer servicio de internado totalmente gratuito, brinda subsidios del 60% en alimentación y transporte, ida y regreso sin ningún costo adicional. Nuestros tecnólogos realizan el Plan de BPA o Buenas Prácticas Agrícolas para el manejo de arbences, plagas y enfermedades. Diseñan e instalan el sistema de riego según las necesidades del cultivo aplicando las normas técnicas vigentes. Diseñan el plan de fertilización para el cultivo requerido de acuerdo a los análisis y recomendaciones técnicas. Formulan el estudio de mercado del cultivo para planear la producción. Dentro de sus conocimientos técnicos y tecnológicos, realizan la administración de empresas agrícolas bajo el criterio de sostenibilidad. Implementan el plan de siembra de acuerdo con las necesidades agroeconómicas de la zona. Realizan el plan de manejo integral de los residuos sólidos y líquidos de la explotación agrícola dentro del marco del desarrollo sostenible, diseñan y llevan registro de producción y financieros de la empresa agrícola, formulan, evalúan y ejecutan planes de negocio para la explotación agrícola, crean y desarrollan proyectos empresariales, velan por la seguridad de los trabajadores mediante la aplicación de la normatividad vigente en salud ocupacional, Formulan e implementan los estudios de mercado. Planea y establece cultivos según sus requerimientos agroecológicos y condiciones de la zona. Servicio Nacional de Aprendizaje Sena, Centro Agropecuario La Granja, Espinal, Tolima, Colombia. Tu mejor opción. ¡Gracias!